Señor Stein, como usted muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a la Cámara a los abandeños. Eh... Eh, dar... Sí, sí, sí, bueno. Se... Señorías, perdonen, no está... perdón, perdón, perdón. señorías, perdonen, no Perdonad, perdonad. Señorías. Perdonen, perdonen. Eh, no no escoltas. No, está... no, no Bienvenida a la Cámara. Señorías, señorías, no sé. Señorías, sí. ah, ¿Qué, ¿Qué ha dicho el señor Zaplana? ¿Qué ha dicho el señor Zaplana? ¿Qué te ha dicho, digo? Venga ya. Señor Estañ, no sé, ¿Qué así sí. Intenté tirar un debate. Sí, y calmar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Señorías, vuelvo. Está bien. Señorí. Señorías. Señor Estañ, señor bueno. Creo que no ha sido un insulto, en cualquier caso pido disculpas. No, o sea, sí, señorías, el señor Stein. Señor Stein, de a usted. Señorías. A tu, es donde la nueva palabra que no está en este punto concreto a tener lo que ha dicho el señor. En todo caso, el señor Stein acaba de llamar disculpas. Señor Stein, bacha a usted a, al tema. Bueno, pues dar las gracias a los grupos por sus aportaciones para llegar a esta enmienda transaccional donde eh, reflejamos e incluimos la, la propuesta de Ciudadanos que incorpora un elemento nuevo sobre cómo explicar el cambio climático atendiendo a, a las distintas consecuencias que puede tener y atendiendo a las distintas capas digamos poblacionales, ¿no? eh, incluimos también la de compromiso entendiendo que efectivamente eh, la estrategia valenciana de lucha contra el cambio climático debe ser un elemento importante, eh, pero matizando, pues, que esta confección no puede ser, digamos, una una excusa para prolongar la toma de medidas y no poner en marcha soluciones desde ya. ¿no? porque aunque se están haciendo, eh, efectivamente, se están tomando algunas acciones eh, eh, relativas a adaptarnos o mitigar los efectos del cambio climático, pensamos que no hay eh, ni una gran Coordinación. Pensamos que hay una falta de coordinación, una falta de comunicación entre estas distintas acciones y que la Consellería debería avanzar en varios puntos su, su actividad sobre un tema tan determinante y del que dependen tantas cosas. ¿no? Eh, las medidas que planteamos en este sentido pues, tienen que ver en cómo somos capaces de educar en, en cambio climático implementando medidas de alfabetización climática para que conozcamos y valoremos sus efectos ...y aprendamos a introducirlo en nuestras vidas, en todos sus sentidos... ...de esta forma es muy importante dar recursos al, al profesorado... ...para que puedan conocerlo y para que puedan explicarlo... ...conectar el conocimiento universitario... ...que muchas veces nos queda recluido en, en la vida académica... ...y no permea en la sociedad... Eh, ...la segunda medida tendría que ver con cómo generamos... ...ese consenso tan necesario en la sociedad valenciana para que todos los actores sean partícipes y así seamos capaces de atender a los numerosos efectos del cambio climático en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro territorio. Y así, si el cambio climático es una cuestión que nos afecta a todos y todas, pues debemos ser capaces de que esto sea percibido de esta forma, ya que solo con un gran consenso social, pues seremos capaces de llevar a cabo... Eh, medidas de verdadero calado que no sean, digamos, pues simples parches a, a un proceso tan estructural. Eh, como sabemos, y, y ya hablamos en el anterior pleno durante la interpelación, las zonas más afectadas por el aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo son las costas mediterráneas, Diversos estudios apuntan a que la temperatura crece en nuestro país eh, un 50% más rápido que en el resto de Europa, sobre todo en las ciudades. El balance hídrico eh, va a ser todavía cada vez más negativo. Y aunque la tendencia de las precipitaciones no es tan clara como en el aumento de las temperaturas, eh, lo que sí es cierto es que cada vez se consume más agua que cada vez la lluvia será más torrencial y cada vez tendremos un saldo más negativo, aparte de las consecuencias de esta torrencialidad. Eh, por tanto, es en el País Valenciano precisamente donde tenemos una enorme vulnerabilidad a estos efectos, efectos que ya estamos experimentando, con la subida al nivel del mar, la mayor duración y mayor intensidad de los temporales, eh, estamos viendo cómo el conjunto de, de las playas se encuentra en regresión, y con ello, pues cómo se pone en riesgo el, el turismo, pero también pues, cómo desaparecen ecosistemas costeros y lunares. Por tanto, uno de los aspectos fundamentales y otra medida que recogemos es actuaciones sobre el litoral, complementando medidas que se están tomando, como sería el patibel, y esto debido pues, a la gran dependencia que aún tenemos del turismo, las casas y las viviendas que hay en primera línea y el valor pues, que el litoral posee, tanto económica como socialmente. Y, por supuesto, la transición energética. Eh, es evidente que durante tantos años el, el Gobierno del Partido Popular no es que lo haya impulsado, sino que todo lo contrario. Eh, ha aplicado una legislación que ha hecho prácticamente imposible eh, que nos desarrollemos al mismo, al mismo ritmo que se están desarrollando en eh, muchísimos países de nuestro entorno, que tienen muchísimas menos horas de, de luz eh, y muchas horas menos de, de exposición al sol que nuestro país. Eh, por ejemplo, España ha avanzado siete veces menos que países como Reino Unido. O sea, está claro que no ha habido una apuesta, pero que también hay una necesidad de eh, construir desde el plano autonómico y desde el plano local pues una apuesta por las renovables y energías verdes. Eh, ya se está haciendo en algunas ciudades, aumentando la autonomía energética. ...y que nuestra comunidad debería dar pasos en este sentido... Eh, ...debemos fomentar que la economía vaya hacia esa revolución verde... ...que traslade trabajadores de un sector servicio saturado... ...a una industria de alto valor añadido... ...lo que nos hará también más soberanos... Eh, ...es decir, ser capaces de decidir sobre nuestro modelo eh, económico... ...y más competitivos por arriba, no por abajo debemos así impulsar un cambio energético y productivo que busque un modelo bajo en carbono y más basado en la eficiencia energética, más tecnología, más investigación, más innovación, más desarrollo pero no solo con este y más de más I sino apostando verdaderamente por la protección del medio ambiente y la regeneración del mundo rural, eh, lo hablamos también ayer, todo esto contribuye a fijar la población y redistribuir eh, trabajo y costes eh, un compromiso por el desarrollo rural pues beneficiará ...también aquellos que prefieren alejarse ¿no? de los hacinamientos urbanos. ¿no? Y, por último, la Administración, pensamos que debe ser un modelo de actuación sostenible... ...fomentando la introducción, el mantenimiento y la mejora del empleo de calidad y ambientalmente responsable. Eh, uno de los elementos que planteamos eh, para coordinar todas estas acciones... ...para informar la ley del cambio climático eh, y para tener un espacio donde la gente pueda informarse y participar... Eh, es la, la enmienda sobre la oficina del cambio climático que pensamos que debe ser un elemento de racionalización y coordinación del gasto es decir, todas las actividades que se están realizando que vayan eh, encaminadas en el mismo sentido que se vean claramente y que permeen en la sociedad eh, a menudo en política decimos que lo... Urgente evita lo importante, pero pensamos que el cambio climático son las dos cosas. Es decir, es algo eh, eminentemente urgente, es decir, muchos de sus efectos ya son irreversibles y, por supuesto, importante, ya que afecta a todo nuestro modelo productivo, social, afecta a nuestra salud y, además, supone, si nos lo tomamos en serio, pues una oportunidad para vivir mejor y cuidar nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias, señor Stein.